y también en quienes nos, nos siguen en nuestra programación en vivo, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y en la Unidad Académica de Estudios Regionales, Piquita. Eh, la, la tarde de hoy, en que se conmemoran 50 años de un acontecimiento terrible, eh, tenemos